ha pasado, por ejemplo, con la gasolina. Bueno, que los países que tienen con nosotros determinados compromisos para suministrarnos gasolina a partir de los convenios que tenemos, han estado también en una situación energética compleja y no han podido cumplir esos compromisos. Y eso ha llevado, ha propiciado, ha ocasionado que de un consumo entre 500 y 600 toneladas diarias de gasolina, que el país...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 la gasolina con el caso del diésel la situación es diferente con el caso del diésel están los problemas coyunturales que se presentan, pero con el diésel teníamos garantizado el embarque que nos garantiza, que nos daba la, la, la continuidad el barco que se arribó a Santiago de Cuba, se rompió en Santiago de Cuba e impidió que se pudiera descargar a tiempo en Santiago de Cuba para que después continuara a otros puertos de Cuba a descargar y eso nos ha producido un atraso en la manera en que hemos podido distribuir ese combustible y por otra parte como hay una estrategia para evitar los apagones en el verano y en estos momentos tenemos un nivel alto de termoeléctrica en resolviéndole averías o en mantenimiento para que entren con más eficiencia a la etapa del verano hemos tenido que depender más de la generación eléctrica de la generación eléctrica por la generación distribuida que consumen lo fundamental diésel por lo tanto, una parte importante del diésel que hemos dispuesto se ha ido en generación eléctrica. Y por lo tanto, el país, la economía, sobre todo para el transporte y para otras actividades, ha dispuesto de menos combustible diésel que otro momento. Esta es una situación que tenemos en la mano con más posibilidades de resolverla en los próximos días porque ya se está distribuyendo y eso nos debe dar Y una parte importante también de las afectaciones eléctricas que hemos tenido en la última semana tiene que ver que aunque se ha hecho todo ese esfuerzo, eh, hay un grupo, hay un grupo importante de, de bloques de generación distribuida que no incluso no les ha podido llegar el 10 para eh, sustituir las afectaciones que tenemos en las plantas eléctricas.